bueno vamos a ver cómo resolver estas planillas son cuatro planillas en cuatro lugares diferentes de la hoja 1 dentro de un, un archivo de, de calc de openoffice acá tenemos las fórmulas que vamos a utilizar la idea es utilizar esas fórmulas eh, las mismas fórmulas en las cuatro planillas vamos a ver cómo crear las fórmulas en principio nos vamos a ubicar en la celda donde vamos a querer el resultado en este caso, eh, para calcular saldo, me dice que tengo que hacer entrada menos salida. Por lo tanto, va a ser una fórmula que va a ser la diferencia, en la resta, entre el valor de entrada y el valor de salida para que me dé el saldo. Vamos a pulsar acá el signo igual. Hacemos clic en el valor de entrada menos y hacemos clic en el valor de salida y pulsamos enter y acá nos da el resultado una vez que logramos el resultado vamos a utilizar este punto para arrastrar hacia abajo y que me calcule cada uno de los resultados en función del valor de entrada y salida que corresponde al mes para calcular comisión me dice la fórmula saldo por 15% entonces primero siempre hay que ubicarse en la celda donde queremos el resultado vamos a introducir el, el botón igual el de función saldo por 15% le damos enter y acá ya me calculó la comisión de ese mes, arrastramos hacia abajo que va a ser el cálculo mes a mes de la comisión. Para calcular neto es saldo menos comisión. Lo mismo con el signo igual, hacemos saldo menos comisión. Y una vez más arrastramos eh, la fórmula hacia abajo con el punto de llenar para que me copie la fórmula y automáticamente me haga el cálculo eh, salvo el valor de entrada y el valor de salida que son datos que ya estaban ingresados saldo comisión y neto son fórmulas que hacen referencia a esas celdas eh, al ser eh, esta una referencia de celda yo pude tuve la posibilidad de copiar hacia abajo eh, con el botón de llenar y también tengo la posibilidad de copiar estas fórmulas en, en otro lugar de la hoja por ejemplo en este caso en, en la planilla que tengo acá a mi derecha y ustedes van a ver que la, la fórmula si bien yo la copio desde la planilla anterior desde la celda D2 cuando la pego acá automáticamente asume cuáles son las celdas que tiene que, que calcular Esto se llama referencia relativa ¿no? por lo cual yo podría copiar y pegar las fórmulas en todas las planillas y automáticamente va a ajustar las direcciones de celdas para hacer el cálculo sobre los valores de entrada y salida de cada planilla en particular bien ahora que tenemos todas las cuentas hechas vamos a, a ver cómo es el autoformato el formato automático que tiene Calc para ofrecernos. la idea es que hay que seleccionar el, el rango de, de celdas que queremos darle formato y en el menú formato tenemos una opción de formateado automático ¿Ok? lo que sugiere es una lista de formatos desde la cual yo puedo elegir y quedarme con alguno de ellos por acá por ejemplo vamos a usar este para esta hoja fíjense que el formato incluye el tipo y el color de fuente el ajuste automático del ancho de la columna el formato de número el color de relleno las líneas en el caso del formato que yo vaya eligiendo bueno en esta otra vamos a hacer algo similar seleccionamos vamos a formato formate automático elegimos el formato le damos a aceptar y lo mismo ajusta eh, las opciones de acuerdo al formato automático elegido Una vez más, en un formato, formateado automático. Fíjense que aquí hay algunas opciones. Yo podría, por ejemplo, elegir alguna de estas, eh, pero que no me dé formato al número. Entonces, desactivo la opción de formato de número. Lo mismo puedo hacer con cualquiera de las opciones que están acá presentes. Y me va a dar el formato, pero no me va a alterar el formato de número. ¿eh? Vamos a hacer una, una más formate automático Pongamos que quiero usar esta, por ejemplo, opción de color verde. Pero que no me afecte la fuente, que me deje la fuente voy De aceptar. Entonces puedo poner un formate automático e incluso elegir algunas opciones para que me cambie o no. Eh, o según solo necesite